Carnaval de Barranquilla, el programa anticontrabando de la Federación Nacional de Departamentos ejecutó su campaña Si vas a vacilar, que sea lo legal, con el fin de prevenir el contrabando de cigarrillos y licores durante estas fiestas de ocho días en los que el Grupo Operativo Anticontrabando de la Gobernación del Atlántico se tomó la renosa los eventos más importantes de la agenda carnavalera como la guacherna, la coronación, baile a la calle y la batalla de flores para sensibilizar a los atlanticenses y turistas sobre la importancia del consumo legal y las consecuencias que deja la ilegalidad. Consumir cigarro o alcohol ilegal puede producir la muerte en nuestro organismo. Adicionalmente, en coordinación con la Dirección de Impuestos Nacionales y la Policía Fiscal y Aduanera, aliados al programa Anticontrabando, realizamos visitas de inspección, vigilancia y control a establecimientos comerciales para enseñar a vendedores y compradores sobre identificación de licores y cigarrillos legales. Los resultados fueron positivos, contamos con la buena disposición de quienes participaban del carnaval y con la amplificación del mensaje de vacilar a lo legal en los diferentes medios de comunicación locales y nacionales. También en medio de los operativos aprendimos 150 cajetillas de cigarrillos ilegales, 255 de licor de contrabando y más de 2.400 tapas, estampillas, etiquetas irregulares, logrando reducir los riesgos en la salud de los consumidores y cuidando los recursos de todos los atlanticenses. Una campaña preventiva, buena para estos carnavales de que la gente haga un buen consumo de licor, consumo legal. Acompañamos a los ciudadanos a vacilar a lo legal durante el carnaval, convencidos de que comprar legal es aportar para que el país tenga mayores recursos destinados a salud, educación y deportes. ¡Que de lo legal! Programa anticontrabando de la Federación Nacional de Departamentos. Todos contra el contrabando.